Pues le damos la bienvenida, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar ahí al pendiente de esta transmisión. Gracias, gracias, eh, bendiciones para todo el mundo. Y pues Así aquí es. estamos los Así amigos. Es. Bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo con sus amigos, Elida y Rafael Cavazos. Así es, sean bienvenidos en este espacio de Hoy Oramos en Vivo. Así es. Así que, pues ya nos tienen aquí, eh, queremos estar con ustedes, queremos que estén con nosotros. Y tenemos así un es. tema, por demás, interesante e importante también, sí, bien importante. Es. Eh, mire, déjeme ponerles esta sí. siguiente lámina. Okay, el tema de hoy, el pensar diferente te llevará a resultados diferentes. Así es, o sea, el pensar diferente nos va a llevar, uh -huh. te va a llevar, nos llevará a, a uh -huh. todos a un resultado totalmente diferente. Perfecto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, para empezar... Sí. Tenemos que pensar. Claro, sí, claro, <risa> tenemos que pensar muy bien. Entonces, ahorita yo te puedo preguntar, mi amada, yo te puedo preguntar, mi amado, tu hermano, tu hermana, tú, tú que estás ahí ya con nosotros uh -huh. en este momento, ¿cómo te has sentido ahora todos estos días que, que hemos estado en casa? Uh -huh. Y cuando digo que hemos estado en casa, es que nosotros también estamos en casa, tú claro. estás en casa, eh, eh, tú, yo y todos nosotros estamos en casa. Así es. estamos eh. recluidos ahí en casa. Eh, exacto. ¿Qué, ¿Qué ha sido de, de tu vida? ¿Qué, qué, qué, qué has hecho? ¿Qué... ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué? A ver, platícanos. <risas> sí, eh, eh, estás eh, activo, estás activa estás pensando, no piensas, o, o, o, es? o estás ahí nada más de aburrido, de aburrida, o, o, o qué estás pasando. Okay. Así es. Entonces, el pensar diferente te llevará a resultados diferentes. Claro, así es. ¿Y por qué correcto. es eso? Miren, porque tenemos pensamientos negativos y tenemos pensamientos positivos. Sí, correcto. Es, esa es la, la realidad de las cosas. Siempre, siempre, siempre, siempre va a haber pensamientos positivos y pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los que tú tienes? Uh -huh. Aquí te vamos a enumerar algunos de ellos. Los pensamientos negativos son, per son perjudiciales, ¿verdad? Eh, son nocivos, son dañinos, son contrarios, son malos, eh, pues malignos, destructivos, eh, en fin, eh, pensamientos negativos pues no nos llevan a una acción buena. Así es, entonces los pensamientos negativos a nadie le van a ayudar, no. a no, nadie, no, no, no, a nadie. definitivamente. Y los pensamientos positivos... Nos pueden beneficiar mucho más. Sí, pueden beneficiar porque son efectivos, son verdaderos, reales, serios, objetivos, claros, seguros y firmes. Y sobre todo eso, que haya así firmeza es, en es. todos esos pensamientos positivos. Sí. Amén. ¿Por qué? Sí. Porque todo mundo los necesitamos. Todo, todo. Todo el mundo todo lo lo necesitamos. los necesitamos. Eh, los negativos nada más son perjudiciales son nocivos, son dañinos son contrarios, son, son malos son malignos, son, malinos, son sí, destructivos sí, sí. pero cuando nos sí. ponemos en el buen pensamiento así es. en el positivo pues nos va a ayudar a salir adelante, así es así es así es que entonces cuál es tu pensamiento cuál es tu, tu anhelo, tu deseo ahora que estás allí, pues eh, enterradito, eh, uh -huh. guardadito en tu casa, sí. algunos si sí están trabajando, eh, algunos quizás se salgan a, a caminar un poco, eh, pero cuídense, si sí, salen sí. cuídense, si salen a, a trabajar cuídense, así es, porque porque la, la situación sí ha estado un, un eh, tanto crítica, ¿verdad? Difícil, crítica sí es. Eh, entonces, eh, esa es el, la, la cuestión nada más de, de que necesitamos estar pues bien, bien listos, bien, bien claro. prevenidos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, déjeme darle la siguiente lámina. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis seis, cinco? Bien, nos dice de esa manera, dice y el señor vio que, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y dígame si no es esto una realidad. Ahora que estado en casa, tal vez has visto más noticias, sigue viendo crímenes, sigue viendo maldad, sigue habiendo pues, sí, sí, pues, situaciones críticas, uh -huh, sí, sí. E incluso accidentes eh, ahora que hay menos tráfico en las calles pues no deja de haber accidentes. Sí, así es y y, y, y, y es que en realidad a, a, a cómo ha estado este mundo eh, tan tan tan movido porque el hombre y, y la mujer trabajan y pues bueno, los niños en la escuela o o en la universidad, los que están estudiando, qué sé yo. Entonces, este uh, el hombre y la mujer, o sea, los esposos o parejas, no están acostumbrados a, a estar juntos mucho tiempo. Así es. Entonces, uh, uh, hay, hay hay violencia, hay, hay enojos, hay maldad y, y, y todas las cosas, pues, se, se suman a, a todo esto que, que estamos viviendo. Exacto. Entonces fíjese que esto nos está haciendo Dios nos está haciendo reflexionar sí yo yo quiero pensarlo de esta manera eh, ayúdeme a pensar de esta manera uh -huh. hasta dónde Dios ha permitido que todo esto acontezca a, a mí me sí. llama muy fuertemente la atención eso no? claro, claro porque sí. porque no necesitamos una una epidemia como esta no. para poder estar tranquilos no. sí. porque nunca hay tiempo para nada exacto no hay tiempo para atender a las cosas de Dios sí. no hay tiempo para atender bien a nunca la familia el tiempo al Señor lo que debe de ser correcto el tiempo para el Señor no está ahora que si en alguna forma déjame es, eh, expresarlo de esta manera que si Dios ha permitido que tú y yo, ustedes y nosotros podamos estar en casa tranquilos. Claro. El estar tranquilos no significa que no estemos haciendo nada. Por ejemplo, un... nosotros estamos haciendo este video. Un recogimiento. Hemos estado haciendo más videos. Así es. Eh, es. A ayer precisamente eh, tuve una conferencia con una persona del Ecuador si nos está escuchando ahorita, pues bueno, le saludamos. Eh, él tenía un algo de duda en su mente de qué hacer. Sí. Y ya, ya me se comunicó con nosotros. Sí, se platicó. Ya platicamos con él, uh -huh. le, al rato lo, lo hicimos, no, no fue en ese instante. Sí. Eh, nos pusimos de acuerdo en la, en el momento de hacerlo y lo pudimos hacer. Sí. ¿Qué, qué pasa con esto? de que a veces se nos bloquea la mente. Sí. No sabemos sí, sí. qué hacer. Exacto. Y más cuando tenemos días de estar encerrados y que no sabemos qué hacer, porque ni siquiera estamos acostumbrados a estar así. Exactamente. Así Entonces, pudimos platicar un buen rato y, y espero, eh, bueno, me agradeció y espero que haya sido muy beneficioso para él. Uh -huh. Entonces eso es lo, lo importante el poder servir a los demás poder servir a los demás sí sí correcto este porque el señor pues nos habla su palabra pero eh, desafortunadamente pues eh, todavía mucha gente no conoce al señor Así es. no conoce la palabra entonces eh, que o sea, qué importante qué importante es este eh, tener al señor en nuestra vida porque eso te hace ser diferente, te hace pensar diferente. Eh, entonces, no, no estás este a, angustiado, preocupado, este porque Dios está contigo, Dios está con nosotros. Entonces, eh, como nos dice nos dice ahí en, en, en Colosenses, este, 3, 2 al 5, dice, hacer morir pues, lo, lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, este, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría entonces este es que nos dice ahí en Filipenses 4.8 por los demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. ok, eh, eso me hace pensar en lo que pusimos hace un momento, ajá, los pensamientos negativos y los positivos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde eh, tenemos que estar, pues, uh, como se dice, uh, así sí, entre los muchachos, sí, ¿verdad? Entre sí. nosotros. Eh, <risa> eh, hay que estar a, a, a la abusada. ¿Verdad? Listo. sí. Sin, sin, ¿sí? Al ¿sí? sí, porque, miren, el pensar diferente, uh -huh. ¿a dónde te puede llevar? A resultados diferentes. A resultados diferentes. Entonces, ¿Qué quiere decir que si ustedes y si nosotros, nosotros y si ustedes, tú o yo, eh, tenemos pensamientos diferentes? Pues que ese tiempo que Dios nos está, nos está dando de una manera muy permisiva, Amén. es para que pensemos claro, qué hacer. Claro, claro, que sí. Para que pensemos. Sí, porque este, si, si ya has pensado este uh, un plan en tu vida. ¿Verdad? Este, algo algo nuevo por hacer o por desarrollar, ya lo has pensado, eh, y si no, pues yo creo que es, es tiempo. ¿Es el tiempo. Es el tiempo. Pregúntate, pregúntate, ¿cuál, cuál sería eh, mi buen propósito? ¿Cuál sería tu buen propósito en esta cuarentena? Piénsalo y actúa, porque ya no tienes mucho tiempo. El tiempo es oro, bien utilizado, y este tiempo, pues Dios nos lo está permitiendo, nos lo está dando, nos lo está regalando, nos, nos, los, eh, nos lo está dando es de, de su gracia, por, por, su, por su grande amor que Él nos tiene, para que eh, alineemos nos, nuestras vidas, para que estemos bien delante de Él, porque pues realmente no sabemos en qué día él, él, él nos llame a su presencia, Así o él es. venga. O él venga, puede suceder cualquiera sí. de las dos cosas, en cualquier momento, que, en cualquier tiempo. Sí, que nos haya siempre haciendo el bien. E exacto. Entonces, de, de ahí que es la intención de este video, para que ustedes y nosotros y, y todo el mundo, podamos estar alertas, Así alertas, es, siempre pensando en qué sí podemos hacer y claro. qué debemos dejar de hacer todo Correcto. lo que sea negativo hay que dejarlo de hacer dejalo, dejalo todo de lo positivo hacer. hay que realizarlo así entonces es, el sí. pensar diferente te puede llevar a resultados diferentes a resultados diferentes vamos a la Muy siguiente bien. lámina así es ¿Qué nos dice la biblia en Gálatas 6 en la nueva traducción sí. viviente nos dice así así que no nos cansemos de hacer el bien a su, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos ahí está el secreto si no nos damos por vencidos a su tiempo así es en el tiempo en de el, dios no en el de nosotros en el tiempo de dios no queremos la cosa ya Sí. Pero queremos eh, eh, que todo sea al instante sí, como... y, y no tiene que ser necesariamente de, de esa forma de esa manera uh -huh. ¿Por tenemos que pensar que todo tiene que ser al instante? No, no como el microondas, no, no, todo, eh. todas las cosas tienen su tiempo, este, y bueno, pues así nos habla en Eclesiastes, la ¿sí? uh -huh. todas las cosas debajo del cielo tienen su tiempo. Exacto, así todo, es. Todo, todo, todo, todo. Entonces, mi amado, mi amada, no queremos ser muy largo esto, pero si sí te queríamos hacer este tipo de comentario, porque... Nos preocupa eh. el que tú no supieras qué estar haciendo. Hay sí. otras cosas más que puedes hacer. Eh, sí, sí, claro. Pues, pues puedes eh, puedes escribir. Sí, claro. Puedes eh, eh, componer eh, una, una canción, un himno, un, un cántico. Puedes sí. eh, ah, algo. Eh, comentábamos comentábamos hace hace un rato verdad por ejemplo las personas que están en las cárceles este, y, y que tienen ya tanto tiempo este algunas personas este uh, ahí han recibido a Cristo Jesús en sus vidas y, y, y sus vidas han cambiado o sea y han tenido pensamientos este positivos entonces no muchos hemos sabido que han, han estudiado una carrera de ahí donde están recluidos. Este, otros han, han ejercido a, algunas cosas de, de arte, se han enseñado a hacer cosas de arte. Entonces, um, o sea, el, el, algunos, pero no todos, este han sabido utilizar el tiempo, han hecho un cambio en sus vidas que antes están ahí porque pues eh, hubo maldad en su vida por eso están encerrados uh -huh. pero ahí ya tuvieron el tiempo de reflexionar entonces si sí, ya fue alguien y, y, y constantemente están yendo este eh, predicadores misioneros y están yendo a, a darle las buenas nuevas para que acepten a cristo jesús en sus vidas en sus corazones entonces, han reflexionado y han hecho cambios notables en su vidas porque han estudiado carreras y han estudiado otras cosas que, que cuando ya salen de ahí, pues, ya traen algo en mente que, que hacer. Uh -huh. y, y, y bueno, pues, eh, hemos también eh, he leído algunos libros de, de, de personas que han estado también eh, en hospitales, que han estado... Eh, eh, en cama por, por, por años, por accidentes, porque ya no pudieron, ya no pudieron eh, salir a la vida normalmente, pero han aceptaron a Cristo Jesús en sus vidas y aún ahí del hecho, de, del hecho donde están ellos, han empezado a, a hacer algunos libros que han estado ayudando a otras personas a, a, a, a que sus vidas sean diferentes, porque si no tenemos ninguna imposibilidad en nuestros cuerpos podemos hacer muchas cosas sí. verdad entonces pues esas personas nos están dando ejemplo de de, de, de qué hacer entonces Exacto. pues eh, el dios es grande y es maravilloso y él él no, no nos deja no nos desampara él está con nosotros así es ahorita me, me hiciste recordar eh, de aquella chica hace muchos años de todo Ajá. Eh, de Johnny, Johnny, uh -huh. eh, que andaba en la playa, en un lago, Así se echó un clavadito y Cayó, estaba muy muy cerca sí. y el fondo sí. y quedó eh, sí, no se movía, no se movía, pero sí. se hizo creo una película de ella y escribió un libro sí. o varios, no, sí, no, no sí, recuerdo ahorita sí. este eh, Eduardo, eh, sí. Eh, eh, que es de Guatemala eh, en la cárcel recibió al Señor ahí el, el hermano Chema Dios lo usó para que él pudiera convertirse y bueno, y él se ha vuelto un, un pastor y, sí, y evangelista sí. y, y ha predicado con un testimonio fuerte eh, de lo que fue su vida anterior por lo que cayó precisamente a la cárcel. Exacto en, exacto. en las guerrillas y cosas por el estilo. Entonces, y así podríamos enumerar un, un sinnúmero de personas que eh, Dios en alguna forma, en alguna manera ¿Quién? Pudo hacer algo. Sí, sí. ¿verdad? Entonces aquí también en cualquier persona puede el Señor hacer algo. Eh, ayer que estaba hablando con, con este hermanito de allá de Ecuador, Ajá. decía, mira, tú sigue preparando, tú sigue eh, estudiando, sigue sí. metiéndose en, en la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer. Dios claro. te puede utilizar. Y ahorita a mí me el, el, el himno ese, que Cristo está buscando obreros. Amén, así es. Y yo le decía Por a él, no tienes que ser un pastor para poder servirle al Señor. Sí. De muchas maneras, de muchas plataformas, se puede servir al Señor. Amén, así es. Entonces, no solamente de... como pastor se le puede servir. No. Hay, hay, muchas, hay muchas facetas, eh, como maestro de escuela dominical, como, eh, como sí, misionero, sí. Con, en fin, no, hay, hay un no, sinnúmero no. de formas como nosotros podemos servirle al Señor. Sí, es, es algo, algo precioso porque este, ahí en, en, en Romanos 12, 1, 2, 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así es, por eso eh, cuando estamos viendo aquí en Carta 6, 9, en ah. esa traducción de eh, viviente, la nueva traducción sí. viviente así que no nos cansemos de, hacer el, de bien. hacer el bien de hacer el bien, no el mal el bien, así es. y a su También. debido tiempo sí. a su debido sí. tiempo, sí, a su debido no hace cuando yo quiera, no, no, va a ser a su debido tiempo uh -huh. cosecharemos numerosas bendiciones También, si es. no nos damos por vencido, por vencido. entonces, eso es lo, lo más importante mi amada, mi amado que no nos demos por vencidos. Que, que estemos no sé ahí firmes, sólidos, fuertes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Mira, sí. es, es este encierro que estamos teniendo ahorita todos. Pregúntele sí. tú a Dios por qué. ¿Qué Porque. quieres que yo haga aquí, Señor? Así es. Sí. ¿No quieres que estén nada más ahí acostado o viendo la televisión? o peleándote ahí con, con, con, con la familia. Uh -huh. o sea, hombre o mujer, eh, con esposa esposo, o con los hijos, o, o con la mamá, con el papá, que digo qué eh, Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quiere que Dios haga? Okay. Y pon manos en obra, con la obra. Ponte a okay. hacer algo. Piensa en un negocio, piensa en, en cualquier otra actividad que tú quisieras realizar. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú buscas la bendición y buscas la prosperidad y buscas la, el, el tener tu propia empresa, tu propio negocio, eh, que tú seas más independiente, es increíble a la cantidad de gente que tú puedes ayudar también. Así es. Así es, Siempre pensando en hacer el bien, como el bien, dice aquí en este texto. Bien. Entonces, el tiempo ya se nos está oyendo sí. y queremos terminar ahorita orando. Entonces, el pensar diferente, ¿qué pasa? Nos llevará a resultados diferentes. Nos llevará a los resultados diferentes. Así es. Por eso, piénsale, por favor. Eh... Si requieres de, de nuestra oración personal para ayudarte, apoyarte en tu plan, en tu, plan, en tu proyecto, en tu necesidad, pues háznoslo saber. Así es. Háznoslo saber. Es. Y con mucho gusto trataremos de ser la mejor ayuda posible para ti. Así es. Entonces. Eh, Piensa diferente, perdón, el pensar diferente nos llevará a resultados diferentes. Así es. Así es así es que entonces hay, hay que pensar diferente. Uh -huh, ¿okay? Entonces, vamos a la oración. Eh, bueno, pues no, sí. lo menos que queremos es bendecirlos. Es. Bendecirlos. Porque ese es el plan, cuando íbamos a empezar a, a transmitir, estábamos orando aquí. Sí, amén, amén. Si sí tenemos que orar es, antes de empezar porque es, Estamos orando bien. para que el Señor nos sí. llevara, nos usara, Amén. nos diera la, la palabra exacta que debiéramos de, de compartir, tratando siempre de hacer el bien. Amén. Amén. Así es. Entonces, vamos a hacer dos pequeñas oraciones por protección Amén. del coronavirus, eh, coronavirus y por una actitud para dejar esa actitud pesimista. Para esta actitud pesimista no la necesitamos Vamos a una innovación en nuestra vida Porque esta actitud pesimista no tiene para parar no, Nos no, no, ata claro. Miren, viene ahorita a mí un, un pensamiento que lo hemos usado en otras ocasiones Nosotros somos como los elefantes que trabajan en los circos otra hora ya, ya no hay elefantes en los circos, pero eh, en los lugares, cuando, eh, en los circos había elefantes que los hacían hacer ahí sus gracias. Sí, es es un, una ilustración eh, que vas a dar, no que seamos eh, eh, elefantes. <risa> no, no, no, por supuesto. <risa> eh, ¿Cómo los mantenían a esos animalitos o animalotes? Eh? Eh, no grababa más que una estaca de esos de acero, una, una flecha de sí. carro o de, de, de camión o algo uh -huh, así, uh -huh. eh, con una cadenita. Y ahí, no se y, y ahí el, ya nomás sentir. sentía el tirón y ya se paraba el animalito. Ya, exacto. Entonces, a veces nos estamos como los elefantes. Uh -huh. Nomás sentimos el tirón y nos, nos detenemos. Nos detenemos. Cuando <risa> si ese elefante el da el tirón a, con, a con, con su potencia Puede sacar La, la no, flecha no, esa sí. O, sí. o puede romper algo, la cadena incluso. Sosundo, sí. Entonces A lo mejor A ti te puede, podría estar pasando exactamente Lo mismo Tápate uh -huh. sí, sí. Da el tirón Da el esfuerzo Da eh, el impulso Que te puede llevar A una mejor calidad de vida para amén, ti es. y para los tuyos y que también te sirva para apoyar a otros a hacer exactamente lo mismo así es. es que oremos voy a pedirle a mi esposa que haga una oración y luego yo termino haciendo otra amén oremos pues gracias mm. le damos señor por esta oportunidad que usted nos da señor de poder estar eh, llevando a través de sus medios su palabra señor Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido con nosotros, Padre, y en este momento, Señor, oramos, oramos, Padre, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe, Señor, por todas las personitas que están viendo y escuchando, Señor, estos videos, Padre Santo, que usted les proteja de, de, de todo virus, de todo problema, de enfermedad, Padre, que usted les proteja y reprendemos todo, todo virus, toda enfermedad en el poderoso nombre de su Hijo amado, porque su sangre vertida en la cruz del Calvario, usted ahí llevó todo, toda enfermedad, toda dolencia, todo virus, todo, todo lo llevó ahí, Padre, y gracias por su grande amor y su grande misericordia, Padre Santo. Que en este momento, Señor, de, de, de estos tiempos de, de recogimiento, Señor, que estamos en, en nuestras casas, Padre Santo, que sea un, un recogimiento positivo, siempre pensando, Señor, en, en, en su palabra, en usted, cómo hacer el bien a los demás. Que los pensamientos negativos salgan de, de, de las mentes de las personas, todo, todo mal todo sea echado fuera en el nombre de Jesús y que nos acerquemos a usted confiadamente Señor, Amén. porque usted está con nosotros, su Espíritu Santo aquí está con nosotros Padre, porque usted dijo que si usted no, no, no se iba no iba a enviar el Consolador y como usted se fue Padre no estamos solos, su Espíritu Santo está con nosotros gracias Padre porque tu amor es grande, Tu misericordia es grande, Padre Santo. Y dé a nuestro, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, nuevas cosas que hacer diferentes, Padre, diferentes que pongamos, Señor, propósitos en nuestra vida, Señor, para hacer las cosas de diferente manera y poder ayudar a los demás, Señor, porque Usted nos da nos guarda en completa paz, eh, porque o, sus pensamientos eh, eh, están en, en nosotros, perseveramos siempre confiando en usted, porque usted es grande y es eh, maravilloso, usted es, es grande en amor, es grande en misericordia y Padre deseamos con todo nuestro corazón que las personas, Señor, que están viendo y escuchando este video, se acerquen más a usted y, y le pidan con todo su corazón eh, que usted les dé Señor el entendimiento y el discernimiento para hacer las cosas mejores y cómo podemos ayudar a nuestro prójimo gracias por su grande amor y a su ver. grande misericordia en el nombre de su infamado Cristo Jesús Aleluya Padre Amén. que quede totalmente reprendido sí, sí. este virus y que quede toda actitud pesimista. Sí, y que todos vengan a una innovación de nuestras vidas. Sí, señor. Que nadie se quede, señor, así como estaba antes. Que a partir de ese instante, señor, haya cambios totales, radicales, para su honra, para su gloria y para su alabanza. Sí, señor. Y déjame decirte, mi amado, déjame decirte, mi amada, si por alguna razón tú todavía no aceptas al Señor Jesús en tu vida en tu corazón, de la manera que Dios quiere que lo hagas Porque a eso vino Jesús, para ser nuestro Señor y ser nuestro Salvador. Y por eso vino a ofrecer su vida. Y recordamos precisamente en ese tiempo que Él a eso vino. Cuando Él fue a ese, a ese madero, fue sí, para rescatarnos a ti y a mí sí, de la sí, maldad, del pecado, del sí, error. Sí, Pero ahora nosotros nos corresponde el aceptarle, el recibirle en nuestra vida y en nuestro corazón sí, para que ese sacrificio no sea nulo. Y si tú nunca lo has hecho de recibir a Cristo en tu corazón, hazlo hoy, hazlo ahora mismo en este instante, en este momento, ahí donde tú estás, dile Señor, Señor Jesús, ¿qué mejor tiempo que este que estamos viviendo ahorita en este instante, que se le llama la semana mayor, para recibirle, para aceptarle en mi vida y en, en mi corazón, ya no quiero seguir siendo igual, yo quiero estar una actitud más positiva. ¿no? Quiero tener una actitud de progreso, de bienestar, de ayudar a otros. Sí, de que hacer que simple bien. y sencillamente el bien. Padre Santo, recibame. Recibame. Extienda su mano de poder sobre mí. Porque yo recibo a Jesús en mi vida en este instante, en este momento. Así este te digo, Señor Jesús, gracias por venir a mi vida. Sí, señor, y ahora que de hoy en adelante yo pueda cambiar todo mi estilo de vida, que haya una innovación en nuestra vida, sí. para su honra, para su gloria y para su alabanza. Y Señor, si hay alguna enfermedad, sí. hay algún malestar, hay alguna situación complicada y difícil ahí, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, o en los padres, mi Dios, extienda su mano poderoso, poderosa, sí, y dé su protección, dé su bendición, dé la sanidad, supla sí, todas las necesidades, y Padre Santo, sí, Padre Santo, que usted sea el honrado, el glorificado. Sí, Cristo. Porque a usted le debemos la vida, la salud, sí, el bienestar y todo lo demás. Y el Señor, sí, gracias por permitirnos también a nosotros gracias, estar señor. haciendo este video. Gracias. Y poder tomar este tiempo para orar, sí, para señor. bendecir a todos aquellos que vengan a ver este video. Sí, Señor. De ya sea ahorita en vivo o bien a la hora de la repetición. Y Padre Santo, sí, que siempre, todo mundo, pueda recibir la victoria y la bendición en su poderoso nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén, amén y amén. amén. Y bueno, por último, déjenos sí, presentarles esto. Mándenos su petición en un mensaje por pues el WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.com y nosotros le apoyamos con nuestra oración. Y pues le damos las gracias a todas las personas que pudieron estar con nosotros, se unieron en oración y que el Señor les bendiga grandemente y, y, y le damos las gracias por compartir estos videos. Compártalos. Sí, compártalos. Y mira. Ya que estás ahí tú en, en Facebook, pues simplemente si tienes alguna necesidad de que te apoyemos con la oración, mándanos un, un texto, mándanos ahí un mensaje, eh, o bien usa el WhatsApp eh, y pues permite que Dios bendiga tu vida por hacerlo y sobre todo por el, compa el compartir sí, sí. este video que lo hemos hecho para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro a Dios, bien, así es. y esperando toda la bendición del Altísimo sobre tu vida. Bendiciones para todos y gracias por compartir es. este material que a alguien le puede ser de mucho provecho. Bendiciones. Bendiciones.